¿Qué tal amigos de al día? Me encuentro desde el distrito Quevedo, Mocache, con el mayor Daniel Inga, jefe subrogante, quien nos va a informar acerca de una alerta que se ha registrado en torno a un presunto secuestro a un miembro de la Policía Nacional. Bienvenido mayor, cuéntenos los detalles en torno a este suceso. Muy buenos días a las personas que nos miran en este momento y las que nos van a observar después. Efectivamente, eh, lo que tengo a bien comunicarles eh, la noche de ayer, en el Cantón Quevedo, en la parroquia 7 de octubre, en el sector más o menos del hospital Sagrados Corazones, un miembro policial. Recibimos la denuncia a través del ecu por parte de una persona quien eh, da a conocer, eh, avisora, que una persona está haciendo su vida en contra de su voluntad a un vehículo en nuestras unidades del grupo, eh, grupo de operaciones motorizadas GOM eh, llegan al punto inmediatamente para levantar información obteniendo datos en los cuales nos dan a conocer de que posiblemente se trate de un miembro de la Policía Nacional en servicio activo eh, inmediatamente como en cualquier otro caso o cualquier otro evento de este tipo nosotros nos activamos y llegamos al lugar para levantar los indicios correspondientes obtenemos que la información es verídica es de un miembro de la Policía Nacional quien supuestamente había sido secuestrado Iniciamos los protocolos correspondientes, eh, como en cualquier otro caso, eh, damos a conocer a la superioridad y comenzamos con el eje investigativo a levantar la información con los familiares, amigos, conocidos, números telefónicos, rastreos, etc. Afortunadamente, eh, a pocos minutos, media hora, 45 minutos, nuestro eje preventivo en el sector de San Carlos eh, identifica a este miembro, a este ciudadano que se encontraba eh, corriendo por el eje vial, eh, advierte, eh, pide auxilio, eh, lo auxiliamos, lo atendemos, lo trasladamos a la unidad de vigilancia lo atendemos con su eh, valoración médica para ver cómo se encontraba situación anímica igual, nos informa que sí había sido víctima de un robo eh, producto de la delincuencia común afortunadamente para el compañero no tenía huellas de maltrato o huellas de golpes o heridas las unidades investigativas al tratar de flagrancia comienzan a realizar las diligencias pertinentes para tratar de dar con los responsables y con la recuperación del vehículo, en lo cual siguen en lo propio porque nos encontramos en flagrancia, como cualquier otro evento se le pide a la persona perjudicada que haga la denuncia del caso y se pueda eh, esclarecer este evento. Mayor ya ha dado la, la noticia, no? Luego de que ya se hizo público este caso, tal vez ustedes cuentan dentro de las investigaciones con videos de seguridad que hayan captado el momento que se registra el delito. Efectivamente, eh, no quisiera entorpecer las investigaciones que se están llevando a cabo, pero es obvio, afortunadamente las familias de este cantón y a nivel nacional eh, están colocando estos dispositivos. Fuera de sus domicilios para evidenciar lo que sucede y ha ayudado en muchas investigaciones para esclarecer casos importantes. No es la excepción en esta situación. Eh, sí, nuestras unidades han captado información importante relacionada sobre todo con el vehículo causante que eh, intervino a, a, a este ciudadano, miembro policial. Eh, tenemos información que se dará a conocer en su momento cuando esto estos ciudadanos, esta banda dedicada a ese tipo de, de ilícito, caiga más temprano que tarde. Mayor, también hacer una aclaración también para la ciudadanía. ¿El servidor policial se encontraba en esta zona de visita o él vive por ahí? Ya, el, el servidor policial eh, estaba de visita, sus padres eh, viven en el sector, sus familiares viven en el sector, eh, más que en el sector, en el cantón, no en el sector. Pero viven en el cantón, él se encontraba por el sector haciendo, no se encontraba de servicio, estaba cumpliendo sus actividades en sus días libres, eh, como le digo, una víctima más de la delincuencia eh, aquí en el cantón. Esperamos muy pronto solucionar este y los demás casos que se han presentado aquí en, nuestra, en nuestro cantón. Mayor, a propósito de esto también del tema de inseguridad, la Policía Nacional pues, ha convocado a la iglesia, a los sacerdotes, a todos los párrocos, a una reunión de seguridad este día miércoles a las 17 horas en la Universidad Técnica Particular de Loja. ¿Qué es lo que se busca por parte de este sector? Bueno, es un llamado a la colectividad, a todas las personas que se encuentran eh, interesadas en mantener eh, la paz, a mantener el diálogo, a mantener soluciones eh, que conlleven a, a buscar eh, este problema de la delincuencia, de la, de la convivencia sana, pacífica, con los moradores, a tratar de buscar eh, las maneras, les, los métodos, las formas que conjuntamente la policía con el Estado central, con el Estado sectorial con las diferentes entidades que conforman nuestra comunidad, la iglesia, el comercio, eh, la, los agricultores, los transportistas. Eh, veamos ya eh, las soluciones eh, pacíficas para tratar de, de buscar la, la, la tan anhelada paz que buscamos no solo aquí en este cantón, sino en otros puntos del país. Yo creo que es un requerimiento a nivel nacional el mantener la seguridad ciudadana, la paz social, el respeto entre personas. Este llamado nace por parte de nuestro comandante, nuestro, eh, mi coronel el Wilson Torres, quien está encabezando esta, esta, este llamamiento eh, con este único objetivo, eh, demostrar a, a los delincuentes, a los criminales, a los narcotraficantes que los buenos somos más, que los que queremos eh, una convivencia pacífica somos más, que los, queremos, lo, lo, los que queremos paz somos definitivamente mucho más. Ok, gracias pues al mayor Daniel Inga, quien ha tenido la movilidad pues, de compartir con nosotros la información. Recalcar también que el servidor el servidor policial, quien había sido secuestrado acá en el Cantón Quevedo, se encuentra ya fuera de peligro. Las investigaciones continúan. También el llamado a la ciudadanía para que colaboren con la información correspondiente que logre esclarecer este caso. Gracias a todos los que permanecieron conectados con nosotros. Somos al día.com.es. Yeah.